Los rincones más oscuros, olvidando quererme, aprendiendo a olvidarte. Si hoy aparece, pensaré que nunca es tarde porque pude olvidarte, pero prefiero quererte. Si hoy aparece, buscaré reconquistarte, pero mañana quizá me verás perdido. Si te parece, voy a amarte O al menos eso creo, que a pesar de drogadito quiero dejar esto, esa falsa sensación de alegría, como mi madre mía Pero estoy reposando Es que pierdo mi fuerza por cada día Mi familia mi madre y mis amigos Y pido disculpas si mi vida lo lastima Es que muchas veces me siento abatido Y lo único que me relaja es esa porquería Camino al cielo aunque Dios no me lo permita Me hago de alas para disfrutar mi vida buena melodía, con algún mensaje que a duro pueda No quiero morirme escribiendo mis poesías, y si tengo suerte rodeado de mi familia, llevarle calma a aquel que siente ira, porque en el fondo todo entiende. Sentir vacíos Quiero que mis amigos Vuelvan a las vías En una vida simple Pero con sentido Todos queremos divertirnos Pero también todos buscamos Un motivo Para no desordenar el lío Para poder ordenar Lo que sentimos Quiero que vuelvas a mi vida Para las mañanas Cambiar esta vida Por una sonrisa y un día entre amigos Quiero a mi madre contenta por mis motivos Ser parte de todas sus alegrías Necesito cambiar.